Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 19 de abril del 2018 En nombre de todo el equipo de mañana Les damos las gracias por permitirnos compartir este contenido junto a ustedes Que nos dejan llegar hasta sus hogares Gracias a Telenor Canal 10 Que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia de las heroínas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 locales, nacionales e internacionales, interesantes comentarios, entrevistas y todo el acontecer de este mundo globalizado. De inmediato compartir el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, que nos dice que para el día de hoy van a seguir los aguaceros y tronadas por incidencia de vaguada. Durante la noche y la madrugada, ocurrieron aguaceros y tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las provincias noreste, sureste, la zona fronteriza y la cordillera central. En la actualidad las condiciones del tiempo se van a mantener más o menos parecidas, ya que la vaguada prefrontal se aleja del territorio, pero queda una masa de aire húmedo y también la inestabilidad que aporta otra vaguada en los niveles bajos de la troposfera, que está ubicado en la porción central y en la, pal, y en la parte occidental de la isla. Debido a las precipitaciones que se han ocurrido y que pueden ocurrir, Onamé mantiene el, la, la alerta ante posibles crecidas, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas en la provincia de La Vega, Monseñor Noel, La Alta Gracia, el Gran Santo Domingo por inundaciones urbanas, Acto Mayor, Monte Plata, San Cristóbal y El Ceibo. Hoy va a estar medio nublado a nublado y se esperan aguaceros y tormentas eléctricas en las incidencias de vaguada en el país. Esto va a ocurrir hacia las regiones noreste, este, sureste, cordillera central y zona fronteriza principalmente en las horas de la tarde y las horas de la noche. Va a estar también caluroso, se les recomienda a la población ingerir suficiente líquido durante las funciones en el día de hoy. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología. Ya nuestra producción tiene listo la voz de la mañana que se titula cuatro tazas de café. El café es una de las bebidas más populares del mundo y según los últimos estudios realizados sobre el mismo, todo apunta a que cuanto más bebamos es mejor. Un nuevo estudio liderado por la investigadora Adela Navarro, cardióloga del Hospital de Navarra en España, sugiere que un alto consumo de café puede reducir el riesgo de muerte prematura un beneficio más para añadir a la larga lista de los efectos positivos de tomar café para llegar a esta conclusión los investigadores analizaron los datos de un proyecto de seguimiento de la universidad de navarra que comenzó en el año 1999 y que se prolongó durante 10 años durante este tiempo los participantes realizaron cuestionarios acerca de su dieta y estilo de vida cada dos años, durante una década, a un total de 19.896 participantes con una edad media de 37 años. Además de su ingesta de café, los voluntarios tuvieron que responder acerca de otros factores de estilo de vida, como la actividad física. También les fueron tomadas muestras de sangre, medidas antropométricas como la estatura y el índice de masa corporal, así como el uso de medicación previa. Los resultados revelaron que los participantes que tomaban al menos 4 tazas de café todos los días tenían un 65% menos de riesgo de morir por todas las causas, en comparación con los que nunca o casi nunca bebían café. Además, por cada dos tazas adicionales de café consumidas diariamente, el riesgo de muerte prematura disminuyó en un 25%. Los investigadores también encontraron que para los adultos mayores de 45 años, el café parecía tener un impacto aún más positivo, ya que las dos tasas diarias adicionales disminuyeron el riesgo de mortalidad en un 30% en este grupo de edad concreto. Es decir, los investigadores encontraron una asociación inversa entre el consumo del café y el riesgo de mortalidad por todas las causas, particularmente en personas de 45 años o más. Este estudio se suma a la extensa lista de investigaciones que sugieren los múltiples beneficios del café. Gracias por continuar con nosotros. Y después de escuchar y ver esta interesante voz de la mañana sobre el café, café calientito temprano,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 Buenos días para todos. Y también, Francis, le damos los buenos días y la bienvenida con una tacita de café. Sí, eh, Era nuestro eh, común denominador en nuestros campos, en nuestros pueblos, que tempranito pues se veía humear ese fogón para preparar el café, donde la abuela o el padre o la madre preparaban con tanto esmero, recogido grano a grano en el campo. Y ahí están los beneficios de los estudios que se han hecho y se siguen haciendo sobre esta sustancia aromática, donde se unen más de 70 sustancias aromáticas o fenoles para dar esta exquisita bebida, una de las bebidas más usadas en todo el mundo. Y ahora, bueno, los estudios dicen que aporta a la salud dos tazas de café, tres tazas de café, cuatro tazas de café disminuyen las posibilidades de muerte por asuntos cardiovasculares y por asuntos de cáncer. En buena hora, todos aquellos que no le hace efectos secundarios como gastritis o otras cosas, que puedan consumir sanamente esta bebida aromática y poder compartir entre amigos y familias la compañía de ingerir un poquito de café caliente, qué bien cae. Sí. Mira, el café es lo que se obtiene del grano tostado de la, del árbol del café Y nos mantiene alerta dentro de sus tantas virtudes Con la cafeína Correcto es, Nos mantiene alerta, nos ayuda a quemar grasa dentro de sus cualidades Mejora nuestro rendimiento físico Contiene nutrientes esenciales Disminuye riesgos de padecer diabetes, en fin, son un número de, de beneficios. beneficios que tiene el café que ciertamente es necesario que dentro de todo este constante analizar situaciones, el café puede ser eh, ese espacio en reflexionar claro. y luego reiniciar las labores. Claro, y lo, algo muy especial que tiene el café de Francia, sí. que se siembra en alturas, en montaña, La mayoría de él, sí. porque hay una variedad que se puede sembrar en zonas más bajas. Pero el café dominicano, que es un café de altura, ayuda a proteger montañas y a producir agua, a producir oxígeno también, a generar empleos. Y esas montañas que tenemos en Quisqueya, que hay muchas depredadas, si se pudieran sembrar de café, qué bueno fuera porque trae también la sombra y los otros productos eh, sucedáneos que están ahí para proteger el mismo cultivo del café, como son otros frutales, o otros árboles de madera, que mucho necesitamos que nuestras montañas estén produciendo agua, estén eh, protegidas y que sus suelos se puedan cuidar para toda la eternidad bien sembraditos. Francis, sí. antes de concluir, eh, hay una noticia eh, sumamente delicada, que se está registrando en el Hospital San Vicente de Paul, de aquí de San Francisco de Macorís. Una señora de cenoví una señora de Senoví, esa señora que usted ve ahí, una anciana ya, que necesita oxígeno por sus condiciones de salud, que está en cardiología, esa señora se llama Paula Mendoza, ella necesita oxígeno, los familiares consiguieron un tanque de oxígeno afuera, prestado, se le gastó. Y resulta que en el hospital San Vicente de Paúl, de San Francisco de Macorís, no hay oxígeno. ¿Cómo va a ser? Escuchen bien, en el hospital de San Francisco de Macorís, importante San Vicente de tener Paúl, contacto con no ellos? hay oxígeno. Y Para ahora, que... esa señora, uh -huh. esa señora Paula Mendoza, está en riesgo de perder su vida, porque sus condiciones de salud ameritan que esté constantemente conectada a oxígeno. ¡Qué penoso! ¡Qué realidad tan triste! ¿En qué área estará? En cardiología. Ah, ya. Ella está en cardiología. Los familiares afuera sí. consiguieron un tanque prestado, ya se le gastó. Y resulta que en esto preciso momento, esa señora Paula Mendoza, que está en cardiología en el hospital San Vicente de Paul, de San Francisco de Macorís, no tiene oxígeno, porque decir, en el hospital no hay oxígeno. Sin embargo, se pueden comprar 10 millones de pesos en flores en una institución de esa cualquiera, o se pueden fumar eh, eh, medio millón de pesos eh, en cualquier momento en esas instituciones. Y ahora en el hospital San Vicente de Paul no hay oxígeno. Y también el mismo Ministerio de Salud con más de 3 mil pesos en, en, en botellas de gente que no hacen absolutamente nada, clientelismo y politiquería. Sin embargo, no hay instrumento, en este caso oxígeno. La señora Paula Mendoza en cardiología en el hospital San Vicente de Paul necesita oxígeno y en el hospital no hay oxígeno no hay tanque con oxígeno eso es penoso eso es grave esa es la realidad que padecen los pobres en los hospitales dominicanos bueno eso es una denuncia grave eh, oportuna también porque a esta hora de la mañana reportarnos la es decir la falta de oxígeno en, en el hospital que hace un papel importantísimo en los en primeros momentos de, aus, de dar auxilio. Tuvieron que conseguir uno prestado afuera. Pero la señora tiene una condición que le exige mantenerse con oxígeno. Al estar ingresada, al parecer entonces, las familiares se vieron obligados a buscar oxígeno fuera del hospital. Esperamos que las autoridades... Eh, a Urjón, el director que ha sido un hombre ureña. muy eh, ureña, ureña, perdón, que ha sido un hombre un médico eh, bien empeñado, a, oportuno bien y, empeñado. y sobre todo bien empeñado, a que nos dé una respuesta y ver si alguien puede desde el, el hospital de San Vicente de Paúl indicarnos qué está sucediendo ahí. Otra cosa, Francis, lo que llega ahí es chilata comparado con el trabajo que hacen. Las asignaciones al hospital son, son, son pesos. Por ejemplo, el don Henry Cabral, el hospital más grande de niños que hay aquí, en República Dominicana, lo que recibe son 7 millones de pesos en el mes. En el mes. Este no pasa de 2 millones de pesos en el mes. Sí. Entonces, y lo tiene que atender... Toda la región. La región. Entonces... Por más bueno que sea el director, por más empeño que tenga, es, es difícil. Porque ya en la primera semana se han agotado los recursos. Sí. Entonces, esta situación que están padeciendo los hospitales del país. Mira, mira Francis. Por ejemplo, la muerte de niños neonatales, de infantes, en estos primeros tres meses ya casi suman 800 de niños que han muerto. <risa> Dios mío. Y ha aumentado este índice en 31%, 31.7%. ¿Y cómo lo pueden atender? Si en los hospitales a veces falta hasta agua para lavarse la mano. Hasta agua para lavarse la mano. Está faltando en los hospitales, por las condiciones de insalubridad que se dan. Y no hay nebulizadores, y no hay sistema de atención primaria. En fin, es un asunto grave lo que está pasando. Sí. Luego vamos a detallar en temas centrales lo que está pasando en, en el sistema de salud nacional. Pero es penoso que ahora una señora como Paula Mendoza de Senoví, que le ha entregado la vida a este país y en sus últimos años ya vieja, va al hospital, lo llevan los familiares buscando atenciones y no encuentran oxígeno porque sus condiciones de, de, de salud son delicadas, está en, en, en cardiología. Y, y, y afanosamente encuentran un tanque de oxígeno prestado, ya se le gastó el oxígeno, y ahora no aparece oxígeno en el hospital, poniendo en peligro a esta madre, a esta anciana, que ha entregado <coughs> todo al país por falta de oxígeno, en, en un hospital regional, en un hospital que está atendiendo todas las provincias de la región, que le llegan todos los casos. Esto es lamentable. es, grave, es muy lamentable. Yo espero que como repito, que las autoridades de la, del hospital eh, puedan darnos una explicación y darnos una explicación que, que verdaderamente, eh, y, que, y qué solución inmediata pueden tener, porque la verdad que es extraño que un oxígeno que constantemente está, y me parece que ellos poseen un compresor, y que está interconectado en todas las áreas de, del hospital. No tienen nada, Francis. Mira, Francis, por ejemplo, el presupuesto que hay dedicado uh -huh. para prevención de muertes infantiles es de 100 millones de pesos, pero en los primeros tres meses apenas se ha invertido un millón de pesos. Así es que así, se así, hace un gobierno eh, eh, humano. Ese de... es el gobierno humano, ese es el gobierno que nos venden, que es eh, la panacea del mundo, que es un viaje estelar, que es algo prodigioso, eso es lo que nos están vendiendo. Bueno. Sin embargo, la inversión en la salud es otra cosa. Inteligencia ¿Por Porque emocional. Porque todo se queda en clientelismo y política y se queda en botellas. Y entonces no hay recursos para invertir en lo que tiene que invertir. Inteligencia emocional. Esa, mujer, esa señora, Paula Mendoza, si muere por falta de oxígeno, es culpa no de el, esos doctores que están ahí. El es el sistema. ¿eh? Suerte que el café ayuda a los problemas neurales, que nos dé inteligencia emocional. ¿Tú te imaginas, Francis, que nosotros llevemos nuestras madres ahí al hospital a atender... Y que se nos mueren los brazos por falta de oxígeno. Y te voy a decir algo, que el presidente dijo que si nosotros no usamos el sistema de salud público es porque somos vanidosos y sobre todo privones. Sí, pero él para irse a tratar un asunto de y de piel se va a Miami porque no confía en lo de aquí. Una simple lesión de piel se va a Miami. Debiera ir a la dermatología. ¿Verdad? Debiera de ir a dermatología. Y bueno. Pero a... el café, que es la voz de la mañana, ha traído consigo la la información de esta necesidad que está padeciendo el hospital San Vicente de Paul Reiteramos, están abiertas también los, las vías de comunicación con este espacio de mañana para que si tienen la, la explicación o el aclarando de la situación que está padeciendo en estos momentos la señora y sus familiares, eh, bueno, estamos aquí. Bueno, así iniciamos en de mañana. Crece ahí que hay más contenido. Y nos disculpan que a veces nos exacerbamos. Pero es la situación que se puede corregir. Y es lo que queremos en la Una tacita de, de café. Y en de mañana. Vamos a Siempre tomar. volvemos. Para arrancar el viaje. Los antojos. Todos los antojos. El regalo de la abuela. Y esa cena especial.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 El verdor. El sabor. Yo me quedo aquí en mi tierra, la guarana, belleza. Así es, Supermercado Almanza. Tan nuestro como las guaranas. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y si usted quiere montarse en un carro o una jipeta bien montado, Gordo Automol es el dealer que debes visitar. Todas las marcas, todas las condiciones, las mejores atenciones, todos los vehículos, jipetas y carros. El dealer del momento, el Gordo Automol, salida Santo Domingo. Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Gordo Automol El dealer que llegó para montarte bien y con calidad Visítelo El Gordo Automol Es el dealer que usted está buscando 809-294-3090 Gordo Automol El dealer que te monta Con calidad Y ya se escucha la música La música de las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola Francis. Hola hermano, buenos días. ¿Qué tal? Adiós las gracias por darnos esta luz de Qué este bueno, nuevo qué bueno. ¿Y Fulvio? Aquí estoy hermano buscando mi jipeta en Gordo Automol. Pero si tú consigues tu jipeta, no olvides inmediatamente de darle para allá. Mira, Fulvio. Carretera San Francisco de Macorís, Nagua. Claro. Y te, y, te, y te detiene ahí en el kilómetro 7. Porque tú tienes que conocer, Fulvio. Del mejor ambiente sin dudas que llegó para quedarse a San Francisco de Macorís Don Andrés Bar-Restaurant ¿eh? Increíble señores, miren esos VIP Ay Dios mío, a otro nivel como se dice Don Andrés Bar-Restaurant Carretera San Francisco de Macorís Nagua con pantalla gigante también ¿eh? En el kilómetro 7 en llaves Es un lleno total desde que aperturamos con el prodigio Don Andrés bar restauran el ambiente que llegó para quedarse a San Francisco de Macorís. ¡Qué bueno! Miren, señores, en el ámbito internacional, rápidamente, ¿eh? Realizan votaciones para elegir el nuevo presidente de Cuba. Los miembros de la Asamblea Nacional de Cuba votaron ayer por el nuevo mandatario cubano que se espera sea el vicepresidente Miguel Díaz Canel, nombrado como único candidato presidencial y quien sería el sucesor de la dinastía Castro en ese país. Recuerden ustedes más de 55 años Fidel ahí con Cuba. Luego vino su hermano Raúl ahí también por más de 10 años. Y ahora miren, ¿eh? este hombre entonces, Miguel Díaz Canel, Podría sustituir a Raúl Castro y terminar entonces con una dinastía que casi llegó a los 60 años, señores, por allá en Cuba. ¿Podría esto traer a Cuba un nuevo ambiente, transformar a Cuba en su aspecto ya de su ideología? Esperemos entonces ya en las próximas horas la confirmación de si Miguel Díaz Canel será el nuevo presidente de Cuba. Ahí está. Miren, señores... Fuertes protestas por seguridad social en Nicaragua. Al menos cinco personas resultaron heridas en los violentos enfrentamientos que se produjeron entre manifestantes durante una protesta. Una protesta contra los cambios en el sistema de seguridad social en la capital nicaragüense este miércoles. Miren señores, increíble. Ellos están peleando por seguridad social, eh, para evitar violencia Inseguridad y miren esto entonces cómo la policía lo recibe Ay Dios mío ¿Eh? Ahí está señores la ironía de la vida ¿eh? Eso es en Nicaragua Peleando por la seguridad social Y se enfrentan a la policía Y entonces la inseguridad mírenlo ahí Ahí mi madre increíble violentos enfrentamientos en Nicaragua Ahí está En el ámbito nacional él es director de la ONSA, dice, actuó apegado a la ley. El director de la ONSA, Manuel Rivas, aseguró que mientras estuvo al frente de la entidad, se acogió a lo que establece las normas que rigen la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, justamente para la compra y reparación de equipos. Vamos a escuchar las declaraciones entonces de Manuel Rivas. Adelante. Por la verdad y la justicia. Pero se le Dios sabe que soy inocente de todo, así soy. Yo me acogí a lo que establece la normativa. ¿Qué fue lo que hizo Manuel Rivas? Lo que le autorizó la Dirección General de Compras y Contrataciones, lo que le autorizó la Contraloría General de la República. Que diga el Contralor General de la República, que diga Yocasta Guzmán, Directora General de Compras y Contrataciones Que sean responsables Que no quieran ahora desvincularse De lo que es la normativa que ellos produjeron De la normativa que viene del Congreso Nacional bueno, Ahí está señores Tema de la ONSA Corrupción, ya ustedes escucharon Las declaraciones del ese funcionario Vamos al ámbito local, regional rápidamente ¿eh? Miren, realizan la Feria Científica En el Liceo Pedro Enrique Ureña, del sector Vistalvaya, aquí en San Francisco. Interesantísima esa actividad, señores. Todo eso es con materiales reciclados. Qué linda, ¿eh? Vamos a escuchar al maestro Rodolfo Pichardo, director de ese centro. Adelante. Mira, esta es nuestra tercera versión de la Feria Científica que celebramos cada año. Consiste en un evento donde... Nosotros preocupados, al igual que los líderes mundiales, por la situación de, de desequilibrio en la naturaleza, preocupados en esa situación, nos esperamos en que dar a conocer a la comunidad, y sobre todo a los estudiantes, el medio de protección al medio ambiente, valga la redundancia. La otra cosa es que los estudiantes realizan instrumentos con materiales del medio desarrollando la creatividad y el carácter científico de cada uno de ellos de esta ¿eh? utilizando materiales reciclados ustedes veían esos muebles construidos con neumáticos Pase por allá lo que quieran observar porque la feria estará hasta el próximo viernes la procuraduría de medio ambiente anuncia la demolición de bocinas en San Francisco de Macorís Todas esas bocinas que fueron incautadas En lugares de expendio de bebidas alcohólicas Serán destruidas la próxima semana ¿eh? Muchas Vamos a dejar que sea la Procuradora de Medio Ambiente María Brito Quien ofrezca la información Adelante A raíz de los diversos operativos y allanamientos que se han realizado Nosotros los almacenes que tenemos provistos Para guardar las bocinas Se han llenado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 que de hecho ya estamos iniciándolo nuevamente. Ahí está, señores. Ahí está. Repito, la próxima semana serán entonces destruidas todas esas bocinas. Hieren hombre apuñaladas en medio de una riña aquí en San Francisco de Macorís. Marcelino Núñez García, una estocada en el pecho, señores, bastante peligrosa que lo mantiene delicado en el San Vicente. Escuchemos. Marcelino Muñoz García eh, ¿Aproximadamente a qué hora fue? Como a la las cinco y media de la tarde ¿Hacia dónde usted se dirigía? A mi casa ¿Logró identificar a tu los asaltante? Uno ¿Qué le llevaron? Nada, me bien llevar Hay que decir que según la policía el señor Marcelino Núñez fue herido por su hermano, pero él da otra versión entonces de lo ocurrido. Campesinos piquetean la oficina de la gobernación provincial aquí en San Francisco de Macorís. Así que ahí vemos los campesinos, miembros de la Asociación de Campesinos San Juan Bautista, denunciando e demanda y oh, diversas demandas. Escuchemos. ¿Cuál es el principal problema? Eh, bueno, El principal problema es de que aquí hay alrededor de 50.000 tareas de tierra del Estado Dominicano y aquí nadie habla de una reforma agraria, siendo esto un componente de ley y un componente de vía legal. Eh, solo esperan que los campesinos incursen a un terreno para entonces acusarlo y ficharlo, en los cuarteles, nosotros vamos a conquistar eso de manera legal. El segundo aspecto es que en el Alto de la Javiera, hay alrededor de 150 familias que el agua le está llegando en estas condiciones. Mire un espumaje como hace esa agua. Y es de onda, ligada a las aguas residuales. Entonces nosotros vamos a dejar acusos de recibo de cada una de esas visitas que hacemos para encararla permanentemente porque eh, parece que eso lo archivan o lo votan. Y nosotros vamos a demostrar que venimos aquí de manera pacífica a reclamar nuestras demandas ...a la luz de la constitución. Bueno, ahí estamos, Mon Rodríguez, la denuncia, ¿eh? Miren, ayer eh, Poli San Francisco se activó y comenzó con el desalojo de nuevo a las vendedoras haitianas que ocupan las aceras aquí en San Francisco de Macorís. Tenemos imágenes en el momento de ayer en que una de ellas que se instaló de nuevo en la Cristino Seno frente al San Vicente de Paul fue desalojada. Le llevaron ahí la ponchera... Con todas eh, Con todas sus pertenencias Así que este operativo recorrió Diversas calles de San Francisco de Macorís Así que desalojan Y se llevan las haitianas, mírenlo ahí Con las mercancías Que la habían trasladado, la habían movido De ese lugar y volvieron de nuevo a instalarse Así que ahí está señores Ahí está Miren el director de la escuela de las Guasuma Continúa suspendido por la investigación Así que vamos a ver ¿Qué nos dice la directora regional sobre la situación del profesor Francisco por allá? Director de la escuela, del Liceo, Escuela Eugenio María de Hosto de las Guasumas. Escuchemos. En el caso del director del centro de la Guasuma, eh, todos sabemos que fue suspendido de sus funciones. Eh, luego tan primero estaba suspendido tanto de suelo como de funciones. Actualmente él se le reactivó la parte que tiene que ver con el sueldo, pero en sus funciones el Ministerio de Educación aún no ha tomado decisiones sobre cuál van a ser los procedimientos para saber si estará en ese centro o no. Y hasta el momento nosotros hicimos el, en la otra semana la diligencia um, respondiendo a una solicitud que él hizo a la dirección del distrito de que quería que le reincorporaran en sus funciones de director, por lo cual se tramitó al Departamento Legal de Recursos Humanos y son ellos ya junto con la directora de gestión docente quien tomará la decisión de cuál será el procedimiento siguiente con relación a su situación, con relación al, a las funciones que él desempeñaba en el ministerio. Bueno, ahí está, le corresponde entonces a Recursos Humanos, aún permanece inactivo el maestro Francisco por allá en la comunidad de las Cuasumas.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 Pero también si usted quiere consumir una agüita Randy Live, acompañada de algún traguito, de un compartir, de buena música, de una buena cena, de un ambiente acogedor, Don Andrés Bar Restaurante, llegó para quedarse, señores. Es un espacio único en San Francisco de Macorís. Se lo digo, eh, único. Carretera San Francisco de Macorís-Nagua, en la recta, en la... En el kilómetro 7 de llaves, ahí está, Don Andrés Bar-Restaurant, el ambiente número uno y que llegó para quedarse en todo San Francisco de Macorís. Don Andrés Bar-Restaurant, qué bueno. No hay tiempo para más. Gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mañana de nuevo, tempranito. eh Hermanos del alma. Francis Fulvio, la Raquel llegó por ahí, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Vlad, y gracias por esta parte de Noticias. Y si tú quieres llegar a Don Andrés, restaurante, llégate en un vehículo del Gordo Automol, la jipeta, el carro, el dealer que llegó para montarte bien, con calidad, con condiciones extraordinarias, exquisitas atenciones. Gordo Automol, el dealer que te monta bien. Salida Santo Domingo, Avenida Antonio Guzmán Fernández, en el teléfono 809-294-3090. Ahí está el Gordo Automol para montarte con calidad. Raquel, bienvenida Hola hermano, en una jipeta de Gordo, Gordo Auto Automol. Sería excelente, ¿no? Buenos, claro. días, Francis, Furio, Buenos días, Francis Fulvio. amables televidentes. Gracias por estar ahí en este jueves, casi inicio de fin de semana, jueves 19 de abril, día de Santa Inés de Montepulciano. Aquí estamos, Bueno, un bloque de noticias Santa bastante Inés. ampliado. Así es, ampliado. En, en el tema internacional, bueno, Cuba parece que va a tener nuevo presidente. Así es. Ya comenzó la ceremonia, la de transición empezó. No ayer. son para semillas. <risa> Como decían los viejos <risa> nuestros. Me gustó. Nuestros abuelitos. años, pero, gasto, por Dios. Raquel, por Dios. <risa> Hablaste eh, eh, feo. ¿Yo? Sí. ¿Qué? ¿Pero fue el que dijo esa palabra? ¿No fui no, yo? fue la parte tuya. ¿Por qué fue lo que, que dije? No, bueno, tú sutilmente nos dijiste que de ayer empezó su... La, la transición. La transición. Sí. No, pero espérate que la votación está en pie todavía no se saben los ganadores. La, prensa, supone que la prensa reporta que la transición comenzó ayer y que se va a instalar el con, parlamento. Con, pues, con su, pro, con su proyecto de único candidato. Así es. Miguel Díaz Canel, bueno, es el virtual, por supuesto, lo presidente de Cuba. Los diputados cubanos los nominados formalmente a el ingeniero y bueno va a precedir a Raúl Castro una candidatura 28 años que buscó la continuidad del, del poder por supuesto de su hermano es un veterano mira él tuvo días Canel 57 años sí, un muchachito sí, eh, ya ya cumplió 58 él tiene él tuvo en, él tuvo en Nicaragua eh, sirviendo como profesor y organizando también los comités de base comunistas en Nicaragua yeah. y también formó en Cuba, Tiene experiencia, un en política. Tiene experiencia sindical en Salvador, sí, sí, sobre sí. todo también. Eh, también Así estuvo es. en El Salvador. Eh, se espera que sea un poco más abierto en cuestiones de algunas políticas y que siga algo lo de Raúl Castro, que Raúl Castro llevó el Internet a Cuba inversiones a Cuba, permitió que los cubanos compraran, también permitió que los cubanos pudieran entrar a los hoteles. Bueno, es que, que ya después no del 2015, por supuesto, con la apertura, después de 54 años de bloqueo de los Estados Unidos, Cuba demostrando su fortaleza, que Estados Unidos no le dobló el pulso nunca, hasta que llegaron a este acuerdo, y se aperturó. Entonces, a partir del 2015 para acá, entonces ya es otra Cuba. Por eso vemos unos un grandes hoteles, eh, que se han aperturado allá, eh, estrategias sobre todo para el turismo, por todas las facilidades y lo de, el aspecto cultural que tiene que vender Cuba, y la educación y salud y seguridad, sobre todo seguridad, porque la gente puede dormir en la calle y no le pasa absolutamente nada, no, eso no y se puede y aquí. También la salud bueno qué, qué pasa? Y en deporte ni se diga y tú o sea, sabes son qué muchas, pasa aquí en la las salud fortalezas. Raquel no no aquí, aquí mismo en el hospital de, de San Vicente de Paul hoy, hoy hoy hoy hay una señora que se llama Paula Mendoza una anciana de Senoví esa anciana lo, eh, fueron y eh, sus familiares la llevaron allí al, a, al hospital y qué sucede necesitaba oxígeno tuvieron que buscar prestado un tanque de oxígeno ya ese tanque de oxígeno se gastó entonces, en el hospital no hay tanque de oxígeno. Eso es grave. Entonces, esa señora, El hospital está en emergencia. Entonces. Está en emergencia. Esa, Atención esa señora, a las autoridades. Esa Paula Mendoza, que le entregó todo, una madre, le entregó todo al país que hoy esté en las condiciones que pueda perder su vida porque en el hospital San Vicente de Paul no haya oxígeno. Qué penoso. Atención si fuera el director. fuera Haitiana, regional, tuviera de... todo ahí. Servicio Regional de Salud, nuestro amigo Ángel Federico Garabó, que interceda, interceda sus funciones. Ojalá y esta señora no fallezca en estas condiciones. Así que bien. atención, los medios de comunicación simplemente son una alerta, un canal para mediar, para buscar soluciones a las problemáticas. Tenemos, ¿Tenemos un llamada? contacto, vamos a recibirlo. No. Buenos días. Buenos días. Hola, Buenas, hola. Buen día, bueno, ¿quién eh, nos habla? El doctor Ureña que le ha habla. Saludos, ah, doctor. Qué bien, que ¿Qué, nos qué, llama? Qué, bueno qué bueno que nos llama. Bienvenida a su llamada, doctor. Adelante. Haciendo, dando respuesta a el llamado que me hicieron, me excusan que estaba operando un paciente en este momento. Le entendemos muy bien, mismo. le entendemos. Sí. Le, le entendemos todos sus esfuerzos y su arduo trabajo, doctor. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? ¿Es cierto que no hay oxígeno? Eh, no, no, no es cierto. Porque incluso, ¿cómo yo operaría sin oxígeno? Entonces... ¿Por qué eh, los familiares de esa señora dicen que no, entonces? Mira que tenemos eh, los casos de los familiares, cuando se termina un tanque de oxígeno, en el momento de que hay que sustituir de un tanque de oxígeno a otro, entienden que eso es en, en automático. Mm. Y realmente, muchas veces, el uso de oxígeno como tal... Eh, es un método de ayudar a la oxigenación, eh, pagar la, la oxigenación del paciente de una manera más efectiva, pero en el tiempo de cambio que nosotros hacemos, no afecta en ningún momento la vitalidad del paciente. Pacientes a veces, Muchas veces crítico que los familiares están eh, ansiosos, tienen el, el, el, el asunto de que ven a su paciente en mal estado. Doctor, Entonces, doctor. Que, sí. Pero los familiares dicen, me disculpa la interrupción, los familiares Ajá. dicen que tuvieron que buscar un tanque de oxígeno prestado y que ya sí. se le terminó y que ahora no hay oxígeno. No, no, eso no es, no es cierto. Prestado ¿dónde donde lo van a buscar. Todo el oxígeno que hay en el hospital es del hospital para todos los pacientes del hospital. Nosotros tenemos oxígeno central, nosotros tenemos oxígeno por tanque, entonces, eh, movilizar un tanque de un sitio a otro, nosotros no estamos prestando, nosotros estamos utilizando el mismo recurso nuestro que lo tenemos en un área y se necesita en otra, va y se lleva. Por ¿Qué ejemplo, tiempo dura esa transición, doctor, ¿Qué usted dice? Eso es asunto de minutos, o sea, nosotros no tenemos ascensor, hay que pasar por, a través de un de, un, de una trampa, eh, y es un personal que a base de puertas que, a, que sube este tipo de, de tanque de un lugar a otro bueno, la, ciertamente nosotros le habíamos pedido a, eh, públicamente claro. la intervención, esperábamos esta intervención suya explicativa que la verdad nos preocupó en razón de cómo se ha ido manejando el hospital San Vicente de Paul pero me interesa saber ¿Qué cantidad de recursos recibe este hospital? Fíjate, nosotros manejamos recursos de, por varias vías, si se quiere. Nosotros recibimos estatalmente una, en lo que es una especie de una subvención mensual que asciende a unos 4.6 millones de pesos. Ya. Eh, y más los recursos que se generan por venta de servicio. Este eh, repítame la imagen de la señora, por favor, en la en la cama. Producción. Eh, bueno, a, tan solo tiene una sola sábana envuelta. ¿Hay escasez de, de sábana? ¿Cuál es la situación? Porque sí, no veo que la cuenta. Es que el paciente en este estado, ellos mismos, con el movimiento, las cámaras. Se enrollan. Se, se enrollan y nunca uh -huh. va, eh, se va a ver en este estado. Ya. Bueno, ¿a qué atribuye entonces esa desinformación por parte de los familiares? Porque no. Es, se interés de hacerle daño da cuenta, No, no, no. Yo no creo, yo entiendo que es parte de la probablemente el estado anímico de, del familiar. Desesperación. Que, que es desesperación, que entienden que es por, por desconocimiento, que si, si no el si no le falta dos minutos, que su paciente se va a morir. Se creen que se va a morir. de ese tipo. Realmente no entiendo, entiendo que no, no debe haber en una persona que esté recibiendo un servicio en una institución hospitalaria donde todo se le está suministrando. Eh, intención alguna en, en quizá hacerle daño al hospital como tal, porque okay. es quien está dando el servicio. Correcto. Doctor, finalmente de mi parte, eh, eh, ¿cuál es la situación de esa señora? ¿Cuál es su situación crítica? No, mira, la situación de esa señora está siendo vista por el Departamento de Cardiología, Neurología. Tenemos dos pacientes en estado parecido con problemas a nivel de, de, de lo que la gente conoce como derrame cerebral. Y por esta razón que está ahí además. Tiene un, un algo agregado de algo que nos va a tocar a todos, Este es el punto de la edad. Ok. Muchísimas bueno, gracias. gracias, doctor. Gracias, gracias parado Entonces, podemos decir que en el hospital no falta hoy ni en estos momentos oxígeno. No, señor. Lo puede, sí, señor, lo puede decir como Eso no nos alegra tiene. mucho. No, no hace falta. No hace falta oxígeno. Pues gracias a usted gracias, por doctor. tomarse su tiempo para aclarar necesario por demás y nos trae tranquilidad, porque nos trae tranquilidad y sobre todo salva una cuestión que es importantísima en comunicación y es que al recibir la fuente de una de la familiar y luego dar una denuncia de un aspecto que yo entiendo es simple porque sé que ustedes tienen oxígeno central en algunas áreas. Eh, nos libera de dar información que tiendan a malinterpretarse como malintencionada, más bien es la de buscar una vía, una solución y sobre todo un entendimiento. Claro. Porque nos llegó tempranito, nosotros llegando, nos mandaron fotos, nos mandaron eh, esto. Esperamos que los familiares de esta señora puedan rectificar y... Y así como hizo el doctor. Puedan entender, pero puedan entender. pero entonces hay que comunicarle todo esto a los familiares. Debe haber una comunicación efectiva de todo el equipo sí, que trabaja en el nuestro hospital. Nuestro espacio eh, ya hacia ha servido los de denuncia, de los pacientes. pero también de aclaración, uh -huh. puesto que el plan es que llevemos información y, precisa y veraz y, y lo claro. más importante Francis que nuestra preocupación era para que la señora y otros pacientes pudieran recibir las atenciones necesarias con la calidad que se amerita por, por tratarse de oxígeno y de vida ¿verdad? Correcto. bueno pues el director luego, pues claro, gracias, claro. gracias, por otra parte el liceo científico eh, el liceo de Vista del Valle creo que se llama Pedro Ríquez Ureña realizó una feria científica la tercera que realiza esta vez, Espectacular. Eh, con materiales eh, usados ya, los reciclan y hacen entonces instrumentos que pueden continuar su utilidad y en sobre, buena hora enseñándole a los sobre jóvenes, todo, jóvenes elementos, a cuidar el medio ambiente. Elementos que su degradación prácticamente para nuestra generación y para unas cuantas generaciones es cero. Vieron desde el decir, letrero el de bienvenidos es con materiales reciclados con papel periódico, enhorabuena, todos y cada uno de los elementos expuestos ahí, material reciclado, enseñando a nuestros niños el valor del mismo, del cuidar el medio ambiente y además de darle nueva vida a un objeto que ya se le ya tuvo una primera, entonces darle una segunda, una tercera para preservar mejor nuestro hábitat. Enhorabuena, y el compromiso de ellos de cuidarlo. Y la o, creatividad y que lo muestran, por supuesto, sí. favor Fabulosa. Mira esas maquetas. Sí, sí, sí, uh -huh. fabulosa la creatividad de estos chicos. Enhorabuena Mira los asientos que se Con emite. las gomas eh, usadas. Sí, los neumáticos. Los neumáticos. Construyen asientos de, de, de casa. Y en vez de que se conviertan en productores de mosquito uh -huh. que transmiten muchas enfermedades, se le da utilidad en un patio. Claro. al aire libre puesto que esto resiste es una terraza pero deja de ser nocivo miran los científicos lector. ahí sí. con su camiseta su, su, su, su bata Así qué es. bueno y bien dedicado a esa obra excelente, en buena que hora que los demás centros educativos imiten esta práctica sí. también hora buena. también la asociación de campesinos San Juan Bautista protestó por la situación del agua del Alto de la Baja, de Javiela, fueron a protestar a la gobernación, pero también están exigiendo eh, tierras para los campesinos. Entonces Ramón Rodríguez, con nuestro querido Momón, líder comunitario de larga data, fue el que sirvió de vocero y expresó todas las necesidades que tienen estos sectores. ahí Mostró inclusive un galón, de agua, como el agua le está llegando contaminada al sector del acto de la Javiela, dice que está saliendo hasta con espuma, esa agua hay que investigarla Eso hay que peligroso. hacer el análisis para ver por qué, qué, qué le está contaminando Ahí hay, ahí hay contaminación se están interfiriendo las tuberías de agua potable con aguas residuales Así es, así que atención Miren. a las denuncias eh, la gobernación estuvo muy activa porque también de fue eh, recibió la visita del director del distrito, el señor Jorge Corkelly Saldívar y una comisión misión ampliada sí, exigiendo buscando, buscando en que, el día de Buscando ayer. que le cooperen con su distrito municipal. Uh -huh. Porque precisamente el gobierno central, aunque tiene la obligación de sostener a través del presupuesto nacional y de una ley que es la 166, distribuye en vez del 10%, que es lo que corresponde para todo el territorio, todos los municipios, a discreción el gobierno coloca menos de un 4, menos de un cuatro para las necesidades de toda una población que concentrada en los 154 municipios representa el país. Entonces, de no atender el ayuntamiento o el distrito que no recibe el dinero, el gobierno central está compelido, obligado uh -huh. a atender y pasar o extender la mano a mía cuando el distrito o el municipio no tiene la capacidad correcto, tenemos en la línea a los familiares de la señora Paula Mendoza directamente desde el hospital San Vicente de Paúl. escuchemos, Veamos. hoy escuchemos buenos días, buenos días buenos días buenos días con, sí, quién, ¿con quién hablamos Buenos días sí. sí, buen día ¿Nos escucha? Ajá. ¿Con Su quién nombre. quién hablamos? casi Ah, bueno eh, ¿Con quién hablamos? Yo con Altagracia Núñez ¿no? Altagracia Luego sí. que nosotros nos preocupáramos y, el, y la producción nos enviara la foto de la señora Y las condiciones en que se encuentra en el hospital en esta mañana Hemos hecho la denuncia Por intermediación suya y luego hemos recibido la información de parte del director del hospital desmintiendo categóricamente, puesto que le hicimos reiterada vez la pregunta, entonces el hospital no está padeciendo de falta de oxígeno. Y me dijo, no, quizá es producto de la desesperación de los familiares. ¿Qué usted no puede decir bueno, desde de, de anoche, desde anoche no hay oxígeno, porque el señor, el señor que recoge los teléfonos en la familia, eh, porque quería no devolver el oxígeno anoche, porque el oxígeno que sacamos es de la bomba de Senoví, y no hicieron el favor de prestarnos porque... Dije, no la la vamos por parte, Pérez. Vamos por parte para entenderlo. Vamos por parte, señora Altagracia. Un momentito. ¿Cómo es la... No nos está escuchando. Porque ella es responsable de los siguientes. Y todavía aquí no ha llegado... En el hospital en la bomba se no Todavía en el hospital no tienen oxígeno, desde ¿Desde qué hora de la noche, señora Altagracia? ¿Desde qué hora de la noche? ¿Cómo? ¿Desde qué hora de la noche de ayer ustedes no tienen el oxígeno del hospital? Eh, yo, Mi mamá tenía oxígeno, pero fue porque yo lo traje de la bomba de Tenovi, porque me lo prestaron. Ya pero es. yo pregunto, por parte del hospital de aquí, el San Vicente, ¿desde qué minuto está sin oxígeno desde ayer? ¿A qué hora fue eso? Bueno, nosotros llegamos aquí anoche, como a eso de la de la diría yo de la 11 diría yo, casi a las la de la noche llegamos aquí pero nosotros traíamos el oxígeno de, de la bomba de este novio ustedes Entonces, lo queríamos regresar para transportar lo cogimos prestado pensando que aquí había oxígeno y me, nos dicen ahí en emergencia que no, que no podían mandar el oxígeno porque yo no había aquí todavía no le han si puesto no oxígeno aquí, necesito el oxígeno aquí, dice el doctor y ahora y no hay oxígeno se le acabó ya el que usted llevó, pero el doctor, el director del hospital nos acaba de decir que eso es una cuestión, de una transición de minutos el cambio del oxígeno. ¿Por qué no, no han buscado al doctor Ureña en el hospital? ¿Quién es que le ha dicho a ustedes que no hay oxígeno? Bueno, la misma enfermera, la misma, la misma enfermera de aquí del hospital y los camilleros dicen que no hay oxígeno. Entonces, ustedes están sin oxígeno. La señora Paula está Mendoza sin oxígeno, está sin oxígeno. Está sin oxígeno. ¿En estos momentos? Está sin oxígeno en estos momentos. Sí, señor. Muchísimas bueno, gracias, Bueno, pues, entonces señora. nos coloca a nosotros sí. nuevamente en el centro. Gracias, señora. Del conflicto. Así. Y esperamos que el doctor Ureña pueda atender rápidamente esta situación, puesto que Sabemos de la valía y, del, y de la preparación y de la buena administración que este ejerce, ah, ah, pero... Ahora hay una contradicción. Hay, hay total, contradicción. Hay que aclarar que lo que nosotros queremos en De Mañana no es entrar en contradicciones. No. Tampoco que vayan a tirar todos los cañones en contra de esta familia que está buscando auxilio en el hospital. Esta familia está necesitada, su madre se encuentra en cardiología y necesita oxígeno. Trajeron oxígeno desde Senoví, se le terminó y en estos momentos no tiene oxígeno la señora. Lo que queremos es que este y otros pacientes no corran esta gravedad, este peligro de estar sin oxígeno teniendo la necesidad de su salud en estos momentos en peligro por falta de oxígeno. Eso es lo que nosotros queremos. No es que vayan a chocar y, y a, a hacerle carita, sino la realidad de lo que hay, la preocupación. Bueno, ahí está. Ya usted y que es. Esa vida no corra peligro. Esa y otras. Sí, ahí están, amables está televidentes, ustedes saben qué balance. Ahí están las dos posiciones del director del hospital y la Muy de buena. la familia de Altagracia Núñez. Bueno, eh, eh, hay una información. Yo quiero, eh, ustedes tomaron... Ah, hay, hay una llamada. Ven, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Francis. Sí. Lo importante es que no hay que ir al 28 horas a, a llenar el tanque de oxígeno. Que <risa> ahí en Vijado hay una planta de tanque de oxígeno. Ahí mismo, a, a dos minutos del hospital. Ya. Hay que Gracias decir, por yo, la yo, información. No, o sea, año pasado. aquí Ahí mismo un pidieron que las plantas de sí. Esa es la revolución educativa y, la, y, la, y, y, y, y los hospitales como están aquí ahora, para que vea, para que el pueblo vea la vagabundería que hay en este país. Bueno, es que fíjate una cosa: si hablamos de maquillar información, yo tengo aquí, que me gustaría que el camarógrafo lo ponga. Miren lo que está pasando en este país respecto a la información y cómo se quiere esconder las la, la verdades. Cifra 2012-2017 no muestran grandes cambios. Esto es, sobre migración, son casi idénticas, cinco años después, 458 mil ciudadanos extranjeros es que están aquí, no 4 millones como nosotros hemos dicho. Pero paradójicamente el presidente no, no sabía que le iban a presentar para salvar algunas situaciones y él estaba en el en el foro internacional, la en la cumbre de las y ustedes saben lo que dijo el presidente desmiente totalmente esto que fue presentado con bombos y platillos que aquí habitan alrededor de un millón trescientos mil indocumentados totalmente distinto es decir se ha gastado totalmente un dinero en publicidad para escondernos la gran verdad que sobrepasa los 3 millones de haitianos en el país. Bueno, en el WhatsApp nos escribe nuestros amables televidentes. Eso es lo que hace el gobierno. Gracias. Trata a de maquillar. Wilson Marcelino, gracias por escribirnos. Cristina Denis, William Hernández nos escribió felicitando a la escuela por la excelencia la señorita Filomena Gómez, un motivo de acto de reconocimiento a cinco profesores que prestaron servicio en ese centro educativo. Enhorabuena, felicidades. Bienvenida Hidalgo de Villa Olímpica. Nos manda el, el mensaje bíblico es La Santiago la primera de Santiago 21 Gracias Buenos días, bienvenida Qué gusto que está con nosotros El número que termina en 2051 Manda un video Buenos días La calle 3, esquina 2 en Piantini Dice que las bombillas están apagadas Y no se duerme por los ladrones Están aprovechando la oscuridad Ahí está la denuncia Atención las autoridades Es interesante que nos llamen alguien de la Piantini También que haya participado, porque creo que tenían una reunión, yeah. para tratar estos asuntos, muy bien Modesta es otra fiel televidente de nosotros y nos ha mandado la foto esa jovencita que están ahí, que usted está viendo en pantalla eh, su princesa, su hija eh, está okay. de fiesta de cumpleaños en el día de hoy, así que felicidades para ella no me mandó el nombre de la chica pero bendiciones eh, Dios le regale un lindo día bueno, que muchos años más así que enhorabuena, felicidades para la hija de Modesta, fiel televidente desde mañana. José Luis de Hermanas Mirabal nos escribe, dice que no te olvides de darles gracias a Dios, porque Él no se olvidó de despertarte. Amén, amén. Eh, gracias Rafael Díaz por escribirnos, nos manda esta foto, mira Francis, qué traición a la memoria del profesor Juan Bosch y qué vergüenza para la nueva generación política de nuestro partido, dice Rafael Díaz, Juan Bosch. Isabel Acosta nos escribe, muy buenos días para todas, muchas bendiciones a todos y que, mmm, qué gusto me da verlos juntos. Estuve Gracias. de cumpleaños y seguimos celebrando y que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre ustedes. Sobre ti también, Isabel, un abrazo muy grande. Felicidades. Qué bueno. No lo celebres solo vida. un día, Isabel, Celebralo el mes entero. Ah, si vas a hacer fiesta y partir bizcocho, pues invítanos. ¿Qué le parece? Yo <risa> entiendo que sí. Oh, por supuesto, y nos endulcemos la vida a todos. Enhorabuena, nos alegramos mucho, Isabel, que siga cumpliendo muchos más. Un abrazo. Licenciado Flores, escribe de acá de San Francisco, buen día. Dice que graciosos los que estaban prestando... Protestando en la gobernación. Vierten el agua en un galón de champú. Ah, luego dicen que se espuma, sí. por favor. Hay que hacer el estudio, no podemos hablar por hablar. No, pero, hay que ver qué dice. Sí, sí, el galón. Por de Dios. El Dios, galón hay que del ver, shampoo, pero, de champú, Pero hay que ver, Hipólito Almonte, eso nada más hay que ir a, a, a, a la que, pluma, al grifo. Tomar un estar... poco de agua las autoridades, hacer el estudio y ver cómo está el agua. Simplemente se contradice. Tú no puedes, puedes pro criticar por criticar. La crítica tiene que ser. Con muestras ya con, con ejemplos con, con conscientes de contradecir la otra cosa oye pero qué buena observación la del televidente Hipólito monte de Uamba también escribe dice buenos días para ustedes queremos denunciar la falta de agua por nuestro sector y el ingeniero Juan Carlos ni sus empleados hacen nada para solucionar la situación que ellos mismos han creado Juan Carlos toma es los teléfono que es verdad estamos llamando hace día Ahí está, es por el sector de Ugamba. Tienen problemática con el agua. Nos escribe Roberto Johnson desde el municipio de Las Terrenas. Él está en sintonía con nosotros y nos manda la primera de Pedro 213. Gracias, Roberto. Un abrazo. Eddie Muñoz escribe, dice que Eddie Luis y Edilania cumplen 11 años. Son mellizos. Ahí está ah, qué bien, la música de cumpleaños, Flaco. Ahí Pero está de la fiesta moderna, de cumpleaños la Eddie Luis y Edilania de fiesta de cumpleaños. 11 añitos. Le puso la de los viejos. Sí, le gusta lo bien, la moderna, flaco. América desde el municipio Castillo está en sintonía con nosotros. Dice que, buenos días, una cosa es lo que dicen las autoridades y otra es la realidad. Eso es un matadero, por Dios, dice América. Nos escribe el, el número que termina 6300, las cosas no andan tan buenas en el hospital. La moada que tenía la señora era una funda ahí están, siguen las quejas y cerramos este bloque con Rosario Ventura de San Martín, nos manda los abrazos igual para se usted, se inventaron para que las personas sepan que las amas sin decirles nada, ahí va el mío muchas gracias, por un abrazo virtual que nos ha mandado Rosario Ventura muchísimas gracias el abrazo tiene unos efectos psicológicos muy muy efectivos muy bueno, enhorabuena gracias a todos por escribir una breve pausa retornamos con más aquí en De Mañana.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Como debo agradecer a Ciana. Siana me pone fresca para cada ocasión esta temporada, sobre todo que el calor Primavera. está bastante fuerte, sí. necesita vestir ligero, fresco, entonces usted encuentra todos esos atuendos en Siana, en la calle El Carmen, esquina Papi Olivier, acá en San Francisco de Macorís. También nos puede llamar al 809-588-2395, seguirnos en las redes sociales, sobre todo en Instagram, en Tienda Siana, Ciana Store, ahí nos encuentre, podrás ver todos los outfits. Y lo puedes encargar de una vez, llamar y pedirlo, por supuesto, en Siana Siana donde vestir a la moda cuesta menos. Ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces. Ya eso de malos olores, moscas y gusanos, eso es cosa del pasado. Las granjas avícolas pueden estar sin mal olor. Las granjas ganaderas, las granjas porcinas que tanto mal olor llevan a toda la comunidad. Con los microorganismos eficaces, usted lo corrige, las carnicerías, los restaurantes, la, los hoteles en, la, en los sépticos, en la planta de tratamiento, los microorganismos eficaces le dan la solución. Llame a José Elías Vargas al teléfono 829-275-1120 y sea responsable, desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente. Como amigable con el medio ambiente, esos son Nature, la clínica que trata sus afecciones de salud de forma natural. Aplicamos la terapia del dolor, ozonoterapia y quisionología aplicada y otros tantos procedimientos. José Tejada, el doctor José Tejada les espera junto a un equipo de profesionales del área de la salud que de forma natural le van a solucionar. Estamos ubicados en la avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribe. Segundo nivel, módulo 29, y para contacto, 809-294-6426, o Son Nature, una forma natural de solucionar sus afecciones de salud. Y el Centro de Medicina Estética y Nutrición NutriBeauty, somos distribuidores exclusivos de los productos Bionatur y Organic Skincare 829-497-9091. En nuestra vía de comunicación, nos puedes escribir un WhatsApp, preguntarnos lo que quieras. Producimos jabones totalmente orgánicos y cremas para el cuidado de tu piel. Pase por allá, haga como yo confíe en su piel en manos expertas. en NutriBeauty, calle San Francisco, entre José Reyes e Inver. Ahí estamos, Centro de Medicina Estética y Nutrición NutriBeauty. Y para verse bien, con sus ojos bien protegidos y bien cuidados, óptica máxima visión. Todas las monturas que se acomodan a su contorno facial, excelentes atenciones, profesionales de primera, óptica máxima visión. Solo marca, solo prestigio. En la calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Supermercado Almanza les recuerda como siempre que ya no tiene que salir de las guaranas Porque ellos todo lo tienen En un mismo lugar un supermercado repleto de mercancía fresca Y sobre todo por cada departamento usted encuentra lo que busca Restaurante, cafetería, eh, delicateces, heladería, en fin, todo Supermercado Almanzar en La Juarana, les recuerda que está ubicado en la calle principal 34 a La Juarana y que aceptamos tarjeta Solidaridad. Supermercado Almanzar, tan nuestro como La Juarana. Muy bien, agradecer a los que nos escriben, Ramón Molina de los Rieles, dice Ramón, y manda la evidencia en el WhatsApp, se está entrando una llamada, por favor al WhatsApp no nos llamen, escríbanos, no podemos sacar llamada por aquí, por la tablet. Eh, nos escribe Ramón Molina de Los Fieles, Alex, en estado de emergencia en el Parque de Los Fieles Dice Ramón Molina y ahí manda una imagen Rafael Antonio Rosario, del sector Hermanas Mirabal, dice que este bebé está de fiesta de cumpleaños Félix, es para que me feliciten a mi niño que estuvo de fiesta de cumpleaños Se llama Félix, bueno, cumple 10 añitos, felicidades, felicidades para él, 10 añitos Ahí está, bendiciones para él de parte de Rafael Antonio Rosario, ese bebo que está de fiesta, de cumpleaños, que ven en pantalla. Felicidades. Bueno, en el tema central, en el momento central, vamos a compartir un tema que está en tapete, que hay que dar seguimiento, el tema de la onza, entre la onza. otros. Mira, antes de ese tema, me gustaría hacer una observación, porque cuando critico, también reconozco cuando se hacen las cosas bien. Creo que he sido coherente. Respecto a las operaciones que está realizando el ayuntamiento, con departamento totalmente eh, incorrecto Si hay policía municipal, es para, para proteger o acompañar al departamento que vaya a hacer la acción. No para que ellos sean de forma abrupta. Respecto a la noticia que nos enviaron acá al programa y que fue parte de, del bloque, continuaron las limpiezas, perdón, no es limpieza, los desalojos de venduteros callejeros. ¿Mm? Pero están cometiendo el mismo error que el pasado mes. Atropello, y sin tener en cuenta que cuando se moviliza mercancía lo primero, lo primero que deben hacer es hacer un inventario se lo van a robar van a venir la denuncia van a decir que que están atacando por atacar pero se merecen el ataque el ayuntamiento está haciendo lo incorrecto ahí es que empieza a tener Problema: cualquier medida que se tome, si se hace de forma abrupta y sin previsión y sin un protocolo y sin que estas personas no muestren, no dejen de, de, de demostrar que son agresivos, que creen que es verdad que tienen la ley en sus manos, no, así no es. Se los advertimos, bueno. ciertamente no deben estar usando espacio público para provecho y explotación de negocios, eso es una ilegalidad, pero se pierde legalidad y se convierte en ilegalidad cuando usted atropella y no se toma las previsiones. Lo correcto es que ya se le haya notificado, entonces usted le hace un inventario de lo que va a incautar. Muy bien, muchas gracias. Firmado y se le deja una copia al, al afectado. Correcto. Para que pueda entonces, después que corrija su situación, reclamar la devolución de los efectos, porque eso es dinero así es, eso ha sido una asesoría gratuita, gracias como siempre Francis, experto en esta materia, bueno vámonos Fulgo, a introducir este tema Va importantísimo, vamos al tema el central caso de corrupción sonado en los... De muchas gracias Raquel, muchas gracias Francis antes vamos a escuchar una llamada telefónica, un contacto que tenemos muy buenos días a esos caballeros a esa bella dama buenos días ah. Miguel Martínez le habla Miguel. Yo, Saludos, vos, Miguel me vio postrado acá en la cama caramba peor. esperamos sí, sí. recuperación ayer, una congestión un asunto oígame ya usted sabe Óyeme decirle yo tuve la oportunidad ayer de estar por el ayuntamiento y pude precisar varias vendedoras extranjeras y le estaban contabilizando uno por uno las mercancías que ellas fueron la bajaron del vehículo con ellas mismas ahí y le estaban contabilizando una por una, ah, una, bueno. una de, la, de las alhajas que estaban vendiendo todas, y las iban introduciendo en bolsas plásticas, una por una se la contaban. Los pues señores, qué que bueno que, me, tanto, que nos ¿no? aclarara, era una preocupación, por eso hice la, la, la denuncia, puesto que si no se toman esas previsiones van a estar en constante mm. enfrentamiento el ayuntamiento, que ya nosotros los ciudadanos debemos estar aspirando a que aquí haya un poquito de paz en cuanto a la administración. Así es. Bueno. Muchas gracias al señor Martínez. Este tema, el tema de la ONSA. Amplio y grave. Que es amplio y grave, pero Dime. que no quiero que se utilice Dime. para ocultar lo que pasa en la Cámara de Cuentas. Que la Cámara de Cuentas saca la auditoría de la ONSA para ocultar lo que está pasando. Para que ya se deje de hablar de Es tan ellos. grave lo que, que de de de lo que está pasando en la Cámara de Cuentas como lo que está pasando en la ONSA. ¿Y la Procuraduría? ¿Tú, tú oíste Entonces, lo que va a hacer la Procuraduría? ¿Qué va a hacer, Francis? Ay, Dios mío, este es el país de la posverdad. El país de la o el gobierno de la posverdad. Todo está plasmado. La Procuraduría va a investigar y a comprobar si la auditoría de de la cámara de digo de, de cuentas perdón un, un, un hablé mal, sí. Sí. de la cámara de cuentas está correcta o no y si está acta para ser judicializados los temas hay, hay, un, bueno, hay, hay, hay un contacto te quedan dos minutos fue. vamos ah. a escuchar el contacto muy buenos días muy buenos días se nos bueno, se me... Me... hay una película que se titula creo que con Brad Pitt que se titula diamante de sangre ¿Diamante? De sangre. Con relación a los diamantes que se sacan en Sierra Leona, mm. que lo usan para las mismas guerrillas y, y las subvenciones militares que hay ahí. Y a base de sangre, Raquel. Mm -hmm. Así existen aquí los ministerios y las direcciones. Ministerios y direcciones de sangre. Cosa que el pueblo sabe, pero para que pueda salir a la luz pública tiene que venir un ingeniero en el ISOE y pegarse un tiro. Para... Saber lo que pasa en el sea Que se han repartido todo Que han desmiembrado la tierra del sea Y la tienen entre todos Tuvieron que morir Dos locutores de San Pedro Periodista Y también morir El que, el que provocó esa muerte Por lo que le hicieron en, la, en el sea Y se hicieron comisiones Y muy bien, gracias También En la ONSA Tuvo que morir el catedrático Junior, para que se supiera lo que se sabía. ¿Por qué? Porque hacía ya cinco años que lo denunciado por él había sido denunciado. Y lo sabía la, la Cámara de Cuentas, y lo sabía la procuradora el Procurador General de la República, la Procuraduría General de la República también lo sabía, fue público. Fue una denuncia pública, fue una investigación periodística. Todo lo que ahí hoy pasa y todo lo que está pasando ahí. Pero lo grave es nosotros ver a Manuel Riva bajando las escalinatas en el palacio diciendo que él actuó apegado a la ley. A los reglamentos. Decir, a los a la reglamentos. Ley, no. que, a lo que actuó encontró. bien. Y nosotros nos encontramos. Eso se parece mucho a la cámara de cuentas, uh -huh. porque nos encontramos que ese señor gastó 10 millones de pesos en flores, que da para darle flores a todas las mujeres del país. Qué locura, ¿eh? Lo mismo que lo de la Cámara de Cuentas, que se gastaron en Francachela, millones de pesos. También, muy pro, es muy probable. y se repartieron 55 millones de pesos entre ellos. Es muy probable, como tú y yo somos vanidosos, no usamos onza, porque aquí, si no usamos lo público de también que está, no sé por qué usamos transporte privado, pero quizás las guaguas están decoradas constantemente con flores. ¿Pero qué pasa con toda esta cosa, Francis? Una corrupción de Libra, ya no es de Onza. ¿eh? Que, eh, esa de corrupción que hoy se vive aquí en el país, obligatoriamente hay que tener eh, eh, cómplices, obligatoriamente. Los funcionarios, los ministerios, los directores, cuentan con cómplices. Y el principal cómplice de toda esta cosa es la misma justicia, esa es la contradicción más grande del mundo que el principal cómplice de los funcionarios, de los directores, de los ministros, es la propia justicia, los departamentos de ética, los departamentos del PETCA, lo de la Procuraduría, la Suprema, todo el engranaje que tiene el gobierno mismo para proteger a sus gentes. Eso es lo grave del caso. Ahora viene el proceso que yo le llamo los mecánicos desarmadores, los mecánicos transformadores, porque ahora empiezan a decir que no son pruebas válidas, que no son pruebas suficientes, que no estaban bien encausadas. Que eh, no pueden usar. ¿Tú le estás llamando a un abogado juicio. mecánico? Folio, o, oye, es me que son transformadores yo prefiero, yo prefiero pero, pero defiende para la, para la, la rama, son, defiende son, la clase Son científicos Hay algunos no. que son fabricantes Son científicos sí, Y, parece, cosa, y no, parece que se sientan nada le hice. Parece que bien, se, se sientan caso. en una mesa redonda si, el, si lo sigue generalizando vamos a tener un problema Parece que se, sienten, se sientan en una mesa redonda Aquí tenemos el expediente <risa> de la Cámara de Cuentas Vamos a ver cómo podemos arreglar esto Porque la verdad hay, hay muchas condiciones para encauzar a fulano yalán, yalán. Pero vamos a arreglar la situación Mire, usted va a decir tal cosa, usted va a decir tal cosa, usted va a decir tal cosa Y al final del cabo nosotros vamos a hacer un expediente Que ese expediente se va a caer eh, en, en tal cámara Y lo arreglan de una manera tal, que parecen artistas Parecen artistas, Un Leonardo da Vinci pintando una pintura del, del medioevo y así nos llenan de noticias falaces, nos llenan de historietas y de novelas, y al fin del cabo se desvanece, ¿no pasa nada? Julio, sí, apuntar ahí, sobre todo importante, se está hablando de una, una cifra irregular que ha manejado Manuel Rivas, de no menos de 44 millones de pesos, en, en un periodo, desde el 11 de enero de este Óyeme. año, que se habían entregado por un monto de, de alrededor completaba ya los beneficiarios de 7 millones más ah, él se defiende diciendo que encontró una reglamentación que ni siquiera era la ley, en, pero no se rige por la ley, pero, ese es el problema Raquel. sino que encontró un reglamento que le decía que no necesitaba licitar que lo puso otro director que estaba entonces que encontró Raquel. esa estructura y él está poniendo por encima de la ley un reglamento que no puede ser entonces, Presúlse, ya por ahí, Raquel el error. que esos son chelitos, esos no le hacen caso a eso ellos les gusta el asunto de mil millones de pesos, es como un club, yo quiero estar en ese club. ¿Tú sabes lo que es tener 45, 43 empresas suplidoras y no saber... Eh, 25 de ellas no tienen domicilio, ni en Google se encuentran, ni en Google no, ¿y los talleres de mecánica No se encuentran en ningún sitio. Que pagaban un y, y luego los vehículos estaban sí. todos Y arrañados. algunos de ellos que se encuentran sitio no re, eh, no reúnen las condiciones, están en callejones, son casuchas, son cositas. Entonces, iban y pagaban a un taller 2 millones y medio por el arreglo de un autobús. Y al mismo autobús luego a otro el taller. El mismo autobús al otro taller, pero y a más. la a la semana sí. con 3 millones de pesos también. Y, y al fin y cabo no, no lo arreglaban, pero en la misma compra de los autobuses, que es en dólares, ah, no, ellos prefirieron comprar la más cara, porque la más barata no sobornaba. La más cara esa sí, esa es así. Esa es la que vamos a comprar. Hay un chasis que muestra la inversión de 2 millones de pesos y se, y se llevó dos veces con el mismo monto. Y tú sabes lo que es hablar de 2.150 millones de pesos sin contratos. Simplemente. Libre, sin contrato, sin un contrato. Y sin licitar. Sin licitar. 2.200, compra directa. 2.200 millones de pesos, compra directa. Y resulta que Argeni, eso fue creciendo como la espuma, Francis. El que atraparon en Estados Unidos uh -huh. con barba en un taller de mecánica. Por cierto, en un taller de mecánica le gusta él la mecánica a él? Sí. a él le gusta la mecánica. Óyeme, eso fue subiendo entonces él, eh, él y el director y eran los lo, lo que administraban Parece y, ser que el niño y arreglaban y arreglaban todo mil millones de pesos en concurso así, eso es un colmado de un barrio cualquiera que tiene una persona y que vive ahí mismo en el colmado y hace y deshace de lo que tiene la mayoría de esos suplidores eran funcionarios Sí, funcionario de este gobierno que nos gastamos, de, de nuestro presidente Danilo Medina, que no sabe nada de esto. Interesante no, lo no que hizo con contrataciones, que sucede? diversificó los suplidores supuestamente, pero sí. todos eran los mismos. ¿Qué sucede? Para todos de nosotros es un secreto a voces, que los PLDistas son come solo. Y para hacer una empresa, para poder desarrollar una obra sí. dentro del Estado, o, o hacer una compra, si no tienen la empresa, esperan ahí y hacen la empresa, para todos seres dentro, dentro de ellos, dentro de ellos, dentro de ellos, y la mayoría de los suplidores son funcionarios del Estado también, y no, no están presos, no están investigados, ahí andan contos morontos y sonantes, los suplidores de la ONSA, igual que la mayoría de los suplidores de, de los ministerios y direcciones de este país, son funcionarios también, ellos hacen sus empresas. Ah, no, aguántate esa obra ahí, vamos a hacer esta empresa para que nos quede a nosotros también. Y así hacen la empresa. No tienen domicilio, no tienen condiciones, y así entonces eh, el sistema de corrupción está totalmente generalizado. Eso es vergonzoso lo que está pasando. Y... Los funcionarios de la ONSA, la mayoría de ellos siguen ahí, están ahí, no lo han cancelado, no le han hecho nada, siguen ahí, todos. Es una vergüenza al país. Vamos a escuchar un contacto. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. bien. Gracias. ¿Con quién hablamos? Es Tomás que le habla. Tomás. Hola Tomás. Este, bueno, siempre felicitándolo porque los temas que están siempre sobre el tapete. ...contribuye a que la sociedad se edifique... ...correcto... ...ahora, mi comentario es... ...que... ...es como ladrarle... ...a no sé a qué... ...mire qué sucede... ...usted sabe que toda esa campaña... ...para que el gobierno se mantenga en el poder... ...están sustentadas sobre los ministerios... Eso ...y es. que esas son licencias... ...otorgadas políticamente a cada funcionario... ...para que pueda robarse el dinero para resolver cómo subir al poder. Entonces, la protección, <coughs> Fulvio, que usted ve que viene dándose del engranaje de esa mesa que usted dice que se compone para estudiar el expediente es que cada funcionario de eso si no lo defienden, tiene que decir públicamente, como dijo Temístope, ahora a Temístope Montano se le hizo caso, pero dijo que el dinero que él había podido coger a mano para asuntos fue para política, para partido. Entonces, ese delincuente de, de la onza y ese equipo, tú sabes que ese dinero fue sustentado, manda tanto para esto, por el engranaje del de movimiento de campaña. Eh, ellos de 100 cogen 40, dan 60, pero ¿qué ¿Qué pasa? ¿Qué gobierno puede hacerle presión a un delincuente que él manda a hacer las cosas? ¿Ustedes saben qué es lo que está pasando? Bueno, muchísimas gracias. Todos los funcionarios que roban para eso lo implementaron en campaña y tienen que ser protegidos por el mesías de los lentecitos. Bueno. Muchísimas, gracias, gracias, Tomás. muchísimas gracias Indudablemente que para poder delinquir Y llevar a estos niveles La corrupción que tenemos en este país Tiene que haber cómplice Y el cómplice es el mismo gobierno Para proteger a su misma gente O por, lamentablemente. Lo, menos, o por lo menos Para pecar de iluso, de iluso Porque pudiéramos ser así Entonces hay responsabilidad por falta de supervisión El manejo de las cosas públicas, bueno, Claro que pero, eso es un solo elemento Sabemos que la más grande la complicidad porque estoy 100% de acuerdo contigo en esa parte. Pero también hay falta de supervisión y de poner en ejecución los organismos y las estructuras establecidas. Porque este es un país de los que tienen mayores leyes y mecanismos Así de supervisión. Me Super de los que súper amueblado. Más. Pero entonces, ¿para que qué? ¿Para qué tenerla si no la ejecutamos? Buenos días, tenemos otro contacto. Buenos, Buenos días. días. Buen día. Lo que ustedes comentan es totalmente cierto. Y nuestro país anda mom, eh, hombro por manga y manga por hombro. Hay una, un desorden interinstitucional. Por ejemplo, yo veo a diario, por donde quiera, este anuncio, la revolución educativa. Pero ¿de qué revolución educativa me están hablando? Cuando en las escuelas ahora mismo no hay tizas, no hay material gastable, no hay hojas para los muchachos. ¿De qué revolución educativa me están hablando? Porque eso es un atraso. Otro atraso es que a los estudiantes ahora se les ha prohibido el viaje, un viaje educativo. Usted puede programar un viaje a Santo Domingo, a la zona colonial, para que conozcan eh, la ¿Y la cuándo cabral. prohibieron eso? Porque Dígame. mi hija está en un colegio aquí, tienen un viaje para la Feria del Libro en de Santo Domingo, bueno, ahora pronto. yo soy presidente de la Sociedad de Padres y Amigos de Iglesia Agustín Bonilla, de Pimentel. ¿En Pimentel? ¿Prohibieron los viajes? No, no, no, en Pimentel no. La, el distrito... El distrito prohibió eso. En los liceos. En, en, lo liceo. en lo liceo. Entonces es un viaje, por ejemplo, lo voy a llevar al Museo de la Resistencia, que no conocen eso. los lo voy a llevar Mire, a la, tráiganlo aquí a la universidad, que tenemos una muestra, precisamente el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Pero a, si está prohibida no la entrada. <risa> pero no pueden venir, pueden venir con ropa de civil. Bueno, sí, es penoso que ocurra eso, sí, señor. Entonces, es un atraso, porque eso limita el crecimiento del intelecto del estudiante. Porque eh, estoy cuando de acuerdo no es un con usted. viaje de, de, de, de, de gozadera, sino educativo, no deben ser prohibido. Así es. Pero, eh, por otro lado, quiero opinar algo en cuanto a la, a la, la selección de los, de los candidatos, las primarias abiertas, primarias cerradas. Bueno, ayer ya se concretó en la segunda lectura... En el Senado. En el Senado, lo que el Congreso de, o el Senado de Danilo quería. Sí. Okay. Pero es que en todo grupo se eligen por sus propios personajes, por ejemplo el círculo de locutores no elige no hace una primaria para que vayan los maestros constructores a votar, es para que vayan los locutores el así círculo es. de periodistas lo hace así el, así, el, el colegio de dominicano también, entonces es una política muy errada, es para favorecer porque haciendo así, mañana en el PRM eligen a Hipólito porque es un candidato más vulnerable para ser atacado y que pierda las elecciones así pero además, es. se dan cosas muy oscuras, así que yo creo que lo que debe haber primaria es Nada. Muchas, okay. gracias. Bueno, Muchas gracias a usted, por muchísimas su... gracias. Como no, gracias también. por su comentario. Estoy Indudablemente. 100% que... de acuerdo en la parte de, de la queja por la sí. pérdida o la prohibición de los viajes educativos. Esto es fundamental, el aprendizaje sobre Pero todo ese, eso, viendo, eso es una palpando, contradicción. Palpando. Totalmente. Es una contradicción. Una, una locura. Siento. Ahí tienen los autobuses de la ONSA para trasladar a los estudiantes. Sí, <risa> <risa> que los trasladen está, no a, está a, está a dañado, los centros no de dañado, cultura. Eso. Indudablemente que para poder delinquir hay que tener cómplice. Y qué lamentable que el cómplice sea el mismo gobierno. Que todas sus estructuras estén a disposición de desbaratar expedientes fiables y hacer expedientes que ellos mismos saben que se van a caer en las altas cortes. Qué lamentable. Así no podemos tener nosotros Estado de Derecho para desarrollar esta nación. Diamante. Y sangre, de, sangre. de sangre. Se muchas llama gracias. el comentario. Bueno, muchas gracias, Fulvio. En el WhatsApp nos escribe Cristina Denis de la urbanización Toribio Camilo. Ella dice: Cristina, manda este video. Dice: ¿A qué se debe que después de ganarnos una hora del ayuntamiento ya no estamos la urbanización Toribio Camilo eh, teniendo tanta necesidad? Dice ella. Vamos a ver el video de qué se trata. Bueno. Ahí, el estado de, la, el estado la, la, de es abandono de contenes. las aceras y contenes ahí y por supuesto que no hay calle eso es un callejón un callejón. ahí está la denuncia gracias Cristina Denis por escribir el número que termina en 1774 están siendo, invitándonos nos están invitando a un encuentro vamos a ver si, eh, de qué se trata está abriendo la foto es el maestro Juan Taveras Horizonte Académico y Visión y la VET están invitando a los maestros por la reafirmación de la lealtad, la transparencia y la confraternidad, les invitamos a un encuentro donde compartiremos con ustedes un desayuno continental con el próximo director general de la UAS, recinto San Francisco, sábado 21, 9.30 de la mañana, Salón de Profesores. Ahí están los que promueve la candidatura de Guantaveras. Irka Rodríguez nos escribe buenos días, mis amores. Lo último que se les ha ocurrido a los danilistas, que la oposición paga a los jóvenes... ...para que salgan a atracar y matar... ...para desacreditar el excelente gobierno de San, San Danilo en San Juan... ...hay que escuchar cosas, ¿qué les parece? dice Irka Rodríguez... ...Ramón Molina, vuelve a escribir, dice que... Eh, ...a ver qué dice aquí... Eh, ...que anden por la charca... ...andaban recogiendo basura en San Francisco Macorís... ...pone la manita de silencio, igual que la chatarra... ...que vio recoger basura en San Francisco... Ahí denunciando el mal estado de los camiones, Francisco García desde Pimentel nos escribe, hola, buen día Raquel, a ver si me das el número de WhatsApp de Vladimir, con mucho gusto, en breve le coloco el número. Pues le decía al señor que nos llamó también de Pimentel, que... Eh, Pueden traer a todos, una invitación abierta a todos a participar de la exposición gráfica que hay en la UASER San Francisco de Macorís de los 12 años de Balaguer. La prensa en los 12 años de Balaguer está abierta y durará todo un mes. Hace dos días que se aperturó es con el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana y con el respaldo también el apoyo del Colegio Dominicano Periodista Seccional Duarte. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana por Este, su canal 10 de Telenor. Y los que tienen la Vivox box nos ven en el 310, 310 o 356 HD. Muchísimo más HD sobre todo. Y los, gracias a los que nos ven a través de la magia de la Internet, www.telenor.com.do. Bueno, hay otra denuncia que nos llega lamentablemente del hospital San Vicente de Paulo, hospital regional y universitario. Quiero presentar las imágenes, vamos a verlas para luego comentarlas. Adelante, Máster. Bueno, en lo que están listas las imágenes, es una denuncia que hizo un ciudad, una grabación que la hizo a las 10 de la mañana de ayer, supuestamente. Eh, la grabó con su celular, un ciudadano, no se identifica en el video, pero queremos, por favor, que estén atentos, las autoridades del hospital, para que nos den su versión del hecho. En las imágenes se ve un camión, pero antes vamos a tener este contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Raquel. Hola, hola, buen día. ¿Con quién hablamos? Estoy, estoy con Octavio Pérez. Octavio, díganos. Estoy llamando para decirle que tiene un gran aprecio conmigo. Muchas gracias, Octavio, qué placer. Mucho cariño. Gracias. Y la segunda parte, de, para hacer un llamado a la oficina de Inapa. Que por favor, ahí están los medios de comunicaciones para informar los problemas a la comunidad. El agua tiene cuatro vías que nos llega a pie, en Sánchez Hermana. ¿En Sánchez? En, en Sánchez Hermana Mirabal. Hermana Mirabal. Mirabal. Hermana Mirabal. Que pues, por favor, tenga, que, que sean compasibles de uno, que, que, que, que tengan un poco más de agua. Bueno, atención. sin agua es difícil Correcto, llevar la vida. Correcto, así es. Ahí está la denuncia. Gracias, a Octavio Pérez, por hacerla. Y que hacerla. debemos nosotros, como ciudadanos, preservar ese recurso uh -huh. que se agota y que realmente... Lo necesitamos todo. Así es. Esto demuestra también la deficiencia que tiene la mayoría de instituciones sin relacionistas públicos, sin equipo de prensa que orienten a la comunidad. Por eso las reacciones son peores a veces de los ciudadanos al desconocer la realidad de lo que está pasando. Por eso urge que en todas las estructuras de cada institución pública y privada exista un equipo de prensa, relacionistas y demás, que puedan mantener informada de manera veraz y objetiva a la población. Ahí está la denuncia, sector en Sánchez, Hermanas, Mirabal, Sin Agua, Atención Inapa. Bueno, la otra denuncia que nos llega del Hospital San Vicente de Paul. les decía un ciudadano a las 10 de la mañana de ayer, grababa, filmaba esto, este es el segundo de los dos videos, donde se muestra este jovencito movilizando estos colchones, que son extraídos del camión que transporta la basura por el logo que se le ve al camión de salud pública y ahí lo está entrando a un taller para repararlo. Vamos a ver el primero, el primero para que ustedes vean la evidencia de exactamente de dónde salen esos colchones y ven lo deteriorados que están, pero no solo eso, el nivel de contaminación que puede tener. Este estos colchones, la consecuencia de salud, ese es el bueno. camión, ese es el camión blanco, casi ya no le queda color. Ustedes van a ver el logo en la puerta de ese camión. Vamos a ver el, el segundo de los videos. Adelante, tiene audio también. Lo mandan del hospital y aquí mueve y lo recogen. Mira cómo era la vaina, eh. Mira el camión del hospital, sale con la basura. Entonces. Los cogen y viene y lo venden aquí para que lo reparen. Después que lo sacan con toda la enfermedad. Mira. Mira cómo es. Ya tú sabes. Esto es así que está. Para que tú veas cómo es la vaina. Claro, tú no tiras de allá para acá ahora nosotros. Ya tú sabes. Ellos vienen del hospital y botan tanto eso aquí. Claro. Mira, mira, mira, ve qué bien. Gana del hospital, ve. Mira, salud pública. Mira el sello y todo ahí, ¿ver? ¿verdad? Ve. Ya tú sabes, ¿ver? Son desechos peligrosos. Fíjate, estos son desechos. Y.. Los que transportan, recogen y transportan hacia el vertedero abierto que tenemos en San Francisco de Macorís uh -huh. esto, son recicladores. Sí. Es decir, no Mira, es que el hospital lo manda a ellos no. ahí. bueno no, no jamás, jamás. Es que los que tienen que votar... No lo votan. ...reutilizan y se ganan unos pesitos. Ahora, ojo... ¿Cuál es el peligro de eso? Bueno, ojo, es la empresa que lo compra... Mira cómo se ve ahí cuando le están sacando del camión, sí, o sea, los, los servidores... Sí, ellos son los mismos... Los servidores que se lo Pero mírese, venden... Pero azul o verde. Por algo al otro jovencito que desastre. la recibe, al otro sitio lo están recibiendo, donde se supone que lo reparan para revenderlo. ¿Dónde que está el peligro el, de esto? El, peligro el nivel que se replique de contaminación eso. que puedan tener esos colchoncitos. Sí. Ahí hay gente que se está buscando la vida, Nosotros buscándose no dos pesos... Dos pesos son los famosos buzos en los, en Nosotros los, somos sobrevivientes En, en los diferentes vertederos qué, qué, Buzos qué, qué, que se sobreviven Raquel. con esto Ahora, ¿dónde está la, el problema? Es el, el comerciante irresponsable le, Sí, que recibe esto no El comerciante re, ir, irresponsable Que de su operación Comercial, que se trata De reparación y venta De corchones Sí, hace una labor Social, porque quizás se consiguen Más barato, más esto pero garantiza Pero eso, sale... salud. No. Cuando usted está durmiendo, hmm. los ácaros y todas las enfermedades, eso está ahí. Claro. El irresponsable es el comerciante, porque estos son infelices que la están buscando. Sí, el problema está justo... ¿Es lo mismo que compran no. los motores o que compran los celulares? Justo el problema está en, lo, en la contaminación, que <coughs> esto puedan seguir multiplicando y las enfermedades que va, van a producir de seguro. Entonces, se supone que los desechos de los hospitales deben ser bien manejados. Fulvio, tú conoces mucho ese Mira, procedimiento. Raquel, aquí, hay colores para las fundas, inclusive, para echar cada uno de ellos. Los colores rojos ¿Y son para los residuos sí. sólidos peligrosos que vienen de clínica y hospitales. Se deben de incinerar. Aquí no hay incineradora y lamentablemente se están vertiendo en las mismas condiciones que el residuo cualquiera. le voy a pedir al director del hospital que tome cartas sobre el asunto y cuando vayan a votar este tipo de material o de eh, de, de, de, de útiles del, destruyanlo y entreguenlo destruido al camión es lo más recomendable sí. para hallar Cortar Para eso. evitar el nivel de contaminación también. Al forma. sacar corchones, no, rompanlo. Destruyanlo. Porque de seguro que no son lavados, son, no, le quitan bueno. la tela de encima y, la, y continúan de igual manera con el mismo, eh, las mismas enfermedades propagándose. Sí, nosotros somos sobrevivientes en República Dominicana, porque no, a veces la gente, por ahorrarse unos pesitos, busca la economía y luego vienen las consecuencias fatales. Que se corrijan esta práctica, eso es lo que queremos. Bueno, señores, llegamos como cada jueves al momento de diagnósticos, o sea, la doctora Andrea Manjarrez está más que lista. Buenos días, doctora, ¿cómo estás? Muy Muy contenta de estar buenos aquí días, con ustedes y buenos días. Gracias.